Bienvenidos al curso virtual, Fuentes de financiación de una compañía. En nombre de la compañía CGI Soluciones As, deseamos divulgar este contenido que se encuentra relacionado con las diferentes fuentes de financiación a los que puede acceder una compañía. A lo largo del curso, se proveerá información básica sobre las diferentes formas como una empresa puede financiar sus proyectos, o incrementar el capital de trabajo que le permita acelerar y consolidar su posicionamiento comercial. Cuando la falta de liquidez se convierte en uno de los mayores problemas para la unidad de negocio, resulta difícil salir de este círculo vicioso de tal forma que, si no se dispone de una alternativa financiera que sirva como soporte económico para ajustar la liquidez de la compañía los problemas económicos pueden asfixiar el funcionamiento de la empresa. Es necesario identificar el concepto acerca de los aspectos económicos que se vienen presentando alrededor de la compañía, ya que con esta información se puede proceder estratégicamente para financiar las operaciones esenciales dentro del entorno competitivo, Mediante los movimientos estratégicos de la alta dirección se logra aumentar el impulso económico, obtener una rentabilidad más elevada e incrementar el valor nominal sobre las acciones de la compañía. Al ingresar a este maravilloso mundo de las finanzas se logran descubrir las diferentes fuentes de financiación sobre las cuales puede tener acceso una compañía para darle forma y solidez al proyecto que se trabaja. Bienvenidos sean todos.